con Saga, participante de la primera eh, fecha en Argentina, que va a ser el 9 de diciembre a las 23 horas por, por el YouTube de Space. Vamos a comenzar con Ingenio de México, Milenio. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás Saga? Buenos, eh, buenas tardes ya aquí en, y en Argentina también. ¿Cómo, ¿Cómo va tu, tu preparación para esta competencia? ¿Qué es lo que has eh, alistado, preparado? ¿Cómo te has eh, preparado sobre todo en el aspecto mental para esta competencia que es la primera vez que se celebra en Argentina? Eh, primero que nada, recontenta estoy porque me invitaron. Eh, y yo me preparo siempre, siempre haciendo freestyle en mi casa, eh, entrenando porque también tengo un grupo para entrenar, eh, que competimos entre nosotros todo y muy motivada, tengo muchas ganas de rapear, así que mi preparación mental es poner el 100% y, y nada, con todo. Gracias. Muy bien, gracias, vamos a seguir con Marisol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saga? Eh, Hola. Yo quisiera saber eh, cómo definirías la importancia eh, pues de hacer el freestyle y por supuesto pues que haya espacios como el que está dando space para transmitir estas competencias. Y eh, la importancia eh, que se le está dando al freestyle actualmente, la verdad que me pone muy contenta porque antes eh, no, y porque rapeaba era, yo que sé, marginado, por decirlo así, porque también estuve en ese tiempo que era muy poca gente en la Compe, que tampoco mi, mis papás me querían dejar ir a rapear. Eh, ahora, si, si un chico hace freestyle, los papás deben estar recontentos, porque seguramente al papá también le gusta el freestyle. Tipo. Y eso está muy bueno, y también que se transmita en la televisión, me pone re contenta, porque es como me decía también eh, alguien que me entrevistó hace un rato, que está bueno porque hay gente que por ahí no es tan actual, que no, no sabe manejar YouTube, que no entiende nada, que ni siquiera están las redes sociales, y yo le puse por ejemplo mi abuela, que ella me va a ver eh, el, el miércoles. Y ella nunca me vio ni en video creo, porque tampoco nunca le mostré, <risa> pero... Bueno, ahí va a poder tener la posibilidad de, de verme en la tele y nada, y ella súper contenta porque también es la tele, tipo, de salir en space. Y nada, re bien. La verdad que me pone muy contenta que haya crecido mucho el freestyle y también siento que, que puede ser la salvación de muchas personas, quizás, que están mal o lo que sea y mo encuentra motivación rapeando. Y van a la plaza y rapean, y quizás hasta eso le pueda alegrar el día, y puede cambiar muchas cosas de la vida de alguien, y eso me pone muy contenta también. Gracias. De nada. Muchas gracias, seguimos con Alexi de Chile. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bien, bien. Oye, eh, sabemos que con Bracita ahí también hay una amistad, eh, además del tema del freestyle, ¿cómo se maneja, siendo que en el escenario eh, nadie es amigo, especialmente después de todo lo que, lo que se tiran? ¿no? ¿cómo se maneja el tema de la amistad y lo que ocurre dentro del escenario? Eh, nada, dentro del escenario, tanto sea como plaza o lo que sea, no tengo amigos porque es competencia, y afuera los quiero a todos, obviamente, pero no, no, yo no... O sea, sí medirte con lo que decís, sí, porque bueno, sabiendo que somos amigas con él, tampoco voy a ir a decirle algo personal, porque no da, porque nosotras nos contamos muchas cosas íntimas, y tampoco da para eso, porque te digo que habré visto una que otras batallas entre amigos que se tiran cosas personales y quedas como, ¡Ah, mira lo que hizo! Eh! Y tipo, no da eso. Pero lo que sí, eh, sí, y más con Bracita, que es muy competidora, y yo también, somos muy competitivas las dos, y arriba del escenario nada de amistad. Tipo, es como yo también le decía a otro que me preguntó lo mismo, tipo que vamos a estar ahí tirándonos flores ni ahí, la misma palabra te lo dice, eso es competencia, no importa si es mi amiga, si es mujer, si es hombre, chao, vamos a competir, vamos a competir. Esperamos entonces atento ahí, ojalá ese encuentro, gracias. Muy bien, vamos a seguir con Franco Durán. Hola Saga, mucho gusto. Eh, bueno, quería preguntarte si consideras que este es el mejor momento para el freestyle feme femenino, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y, Uy, perdón, el, el perro pateó la puerta. No sé si lo escucho. Eh, y yo no sé si es el mejor momento, porque lamentablemente no somos criticadas todavía, en cierta forma, por el público, hasta por los mismos raperos, tipo, y eso es terrible, no es el mejor momento, ojalá algún día sea el mejor momento y dejemos de ser tan criticadas, porque ahora ya no sé si es que nos criticaban por ser mujer o porque hacemos las cosas bien, porque haces algo bien y te critican de todas formas, entonces no sé en qué, qué lugar, no, no siento que sea el mejor, pero mejor que antes es, porque bueno, aunque sea eh, como sea ahora en combate, hay más de una mujer, y eso está bueno, me pone muy contenta, tipo ver juradas, ver hosts, eh, DJs, lo que sea, tipo me pone re feliz también en la plaza, ver pibas nuevas me pone re contenta, hay más pibas que, que por ahí me conocen, entonces yo me acerco a hablarles, a motivarlas, obviamente, tipo pero no sé si es el mejor momento. Podría ser mucho mejor, obviamente. Esperemos que así sea, wey. muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Edgardo Muñoz, de Chile también. Hola Sago, buenas tardes, acá Edgardo Muñoz. Hola. Bueno, eh, tú hablas algo del programa del freestyle femenino. ¿Qué crees tú que le falta para dar ese paso siguiente y que sean, los hombres le abran las puertas así abiertamente y se acepte la competencia femenina? que como tú, como Roma, Bracita, están abriendo esas puertas, ¿qué crees que falta? al Tanto a los competidores como al, a toda la maquinaria atrás del Freestyle. y sí, bueno, primero también que la sociedad tiene que sacarse ese chip que tiene insertado ahí, que, que lamentablemente es contra nosotras. Eh, <coughs> que tienen que entender que somos igual que un freestyler hombre, porque el sentimiento es el mismo, nos gusta rapear, eh, queremos subir al escenario a rapear, aparte tampoco es que vamos y hacemos cualquier cosa, ni ahí, nosotros <risa> vamos, y rapeamos y nos casamos. Pero bueno, es, es lamentable. A nosotras no, no creo que nos falte nada, porque nosotras rapeamos y hacemos lo mismo que ellos. Pero, pero bueno, nada, me pone contenta también que que hay más oportunidades y, y cosas así, que ni siquiera tendría que ser una oportunidad, tendría que ser algo súper normal, pero, pero bueno, ya se va a acomodar todo y actualizar, no sé en qué año ni en qué momento, pero <risa> espero estar, estar ahí para ver ese cambio. Vas a formar parte de ese cambio, son más que seguro, muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, continuamos con Fernanda. Fernanda, si nos escuchas estás muteada. Ahí se escucha bien. Sí, sí perfecto. Hola. Yeah. Hola, buenas tardes, un gusto, Saga. Hola. Bueno, mi pregunta va a raíz, como de estas iniciativas, como el combate space. ¿Qué te parece que el freestyle se tome todo espacio eh, más masivo, eh, considerando en esta ocasión como la inclusión de participantes femeninas, que no ha ocurrido en otras ediciones? Eh, me, me pone muy contenta, me pone muy contenta, y, y nada, qué sé yo, me pone muy contenta que seamos más, porque bueno, también estuvo Red que estuvo Roma, estuvo Brasita pero me gusta también estar ahí y ver que, que todas tenemos la misma posibilidad de encontrarnos en un mismo evento donde no solamente somos todas mujeres, y también hay mujeres y hombres, y eso me, me pone re feliz. Y nada, y eso. ¿Había otra pregunta? o...? Perdón, media... Sí, sobre, sobre la masividad que ha logrado el freestyle en esta, con, gracias a este tipo de competencias. Y nada, también me pone re contenta, me pone re contenta, sí, porque, bueno, como le había dicho anteriormente en, en esta misma entrevista, que, que nada, que, que antes, tipo el que rapeaba, se re reían, se burlaban, quizá también. Y bueno, y no quitar de que pensaban que era algo malo que orteaste, te, ah, te juntas con esos drogadictos en la plaza y <risas> quizás no voy a rapear pero bueno cosas que pasan y se lo digo porque bueno me pasó tipo mi mi mamá más que nada tenía ese pensamiento bastante errado sobre lo que era ir a rapear por lo menos sobre mí pero bueno qué sé yo eh, Está, está muy bueno, la verdad que me sea porque ahora todos, todos saben lo que es el freestyle, bueno, no sé si el hip hop en sí, pero el freestyle aunque sea, eh, saben lo que es. Y me, me ponen contenta, bien ahí, me resea me resean que, que también haya yo que sé variedades, pista de trap, flow, lo que sea, porque antes también los primeros que hacían trap se re reían de, de eso. Y tipo, te puedo poner hasta de un ejemplo de Thiago bueno, él también venía acá a las plazas, y pienso que fue uno de los que se animó a hacer tramas primero que que todos así en el under acá en, en zona sur donde vivo yo, y yo habré escuchado un montón de personas que empezaron a decir ah, ese tío ahora hace trap, no sé qué, y te estoy hablando no sé en qué años fue eso, pero ahora esa misma persona que lo criticaban lo ves tirando tremendo doble tiempo en una competencia o haciendo temas de trap, ¿entendés? Y, y está bien, hay que actualizarse. ¡Fuera! ¡Fuera! Perdón, estaba mi perro acá que es el mismo que abrió la puerta recién. Fuera. Muy bien, muchas gracias, Saga. Seguimos con Felipe. Hola, hola. Hola. La consulta viene de Chile. Y acá hay muchos fanáticos tuyos. Fanáticas, ¿Y qué consejo le podrías dar a esos nuevos talentos quizás que se están metiendo en el freestyle? ¿Qué consejo les podrías dar al momento de tomar el micrófono o al momento de empezar a rapear y pensar estas rimas improvisadas que aparecen cada vez que hay alguna batalla? Y tener mucha tranquilidad con sí mismo también, porque yo siento que si vas nervioso o lo que sea, te juega muy en contra a la hora de rapear y que nada, y que, que tengan por seguro de que no todos empezamos sabiendo y rapeando súper bien. Son cosas que llevan tiempo, quizás años, eh, pero nada, hay que animarse, es más si es lo que uno quiere, y uno no se puede sacar así como si la necesidad de, de querer rapear, o de, de querer improvisar, y lo que sea, tipo, uno tiene que ir y hacerlo, porque, porque nada, eh, la seguridad de uno mismo es lo mejor que uno puede tener, y nada, practicar mucho, quizás, bueno, si hay algo que no les gusta de ellos mismos, que practiquen en la casa, que se pongan unos formatos, que se pongan unas pistas, que practiquen con su vecino, con lo que sea, y, y nada, y eso, y mucha suerte también, si quieren rapear, les mando toda la suerte de acá. Vale, gracias. No, nada. Bueno. Gracias. Seguimos con Carlos, de Colombia. Hola, ¿cómo están? Hola, Saga, ¿cómo vas? Eh, Hola. Saga, ya hicieron la pregunta que yo tenía en mente acerca de la parte de las mujeres en la escena del freestyle. Entonces, pues, quisiera saber para este evento, o ¿cuál es tu, digámoslo así, como la cábala que tienes antes del inicio? O sea, antes de empezar, lo que se viene. Um, para, para, ¿Podrías repetir la pregunta? Perdón. ¿Cómo, o sea, antes de que empieces el evento el show, tú qué estás pensando, qué tienes en la cabeza, qué haces? Ah, eh, nada, yo re tranquila, la verdad. Tipo, trato de estar tranquila porque ya tuve mi mala pasada de ponerme nerviosa, de mirarle el escenario y de decir no quiero. Y haber rapeado mal por, mal por culpa de eso. Y ahora yo trato de ya, mentalizarme unos días antes de que, bueno, vas a rapear, va a estar tal y tal. Bueno, y ahí ya practico, tranqui, tiro freestyle, después llego, tiro freestyle antes de subirme al escenario, me como unos anguchitos <ríe> Bueno, y subo al escenario y re, tranqui. <ríe> Pero nada, no, siempre tratar de estar positivo porque es la clave. La positividad es la clave, porque si vas triste, si vas angustiado, preocupado, con miedo, yo te lo digo por experiencia, no sale nada bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, muy bien, nos queda una última pregunta para Maritza. Maritza. De... Hola, hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Eh, hola, yo quería saber un poco más de cómo fue esa selección, cómo es que resultas en uno de estos eventos tan importantes y más con, de la mano con Space y, y Warner. Entonces, ¿cómo fue ese inicio, la preparación? ¿Cómo resultas en todo, toda esta experiencia? Y pues ya para finalizar, pues un saludito para estereofónica.com. Eh... Nada, la verdad que, eh, que muy contenta cuando me dijeron que iba a formar parte de, de esos siete freestylers que van a estar en ese episodio, dije, uh, bien ahí, y pues yo tengo muchas ganas de rapear porque estuve acá encerrada, y la verdad que estuve preparándome ya para los escenarios, y nada, muy, muy contenta, muy contenta y agradecida porque la verdad que, que, que nada, recopada. Pero, pero, ¿cómo fue ese proceso de selección? O sea, porque obviamente, pues Argentina ya, ya tiene un campo bastante amplio en el tema de freestyle y son muchos los participantes. ¿Cómo, cómo fue el llegar hasta allí? Y. No sé, me eligieron, pero el llegar hasta ahí, ¿qué sé yo? No sé, verdad no. No cambiaste un casting. No, no. Ah, ok. O sea, los, los llaman, ven sus perfiles, y esta chica nos interesa que esté en el combate. Supongo que sí, supongo que deben ver nuestras batallas. Ah, okay. Ver. okay. Bueno.